La información que me tocó a mí es que el Alfa, eh, estará. ustedes lo vieron con un video que estaba abrazando a... David a mí me Dicen. gusta, permiso, a mí me gusta que tú de esa, eh, que tú de esa noticia... La digo, la digo yo. Que tú la des, porque que tuve un tiempo atrás me dijiste que el Alfa no iba para ningún lado. Eh, eh, el ya lo, hombre. Eh, el y hombre, hasta hablaba eh. para allá también, eso no es... Dime ahora. Entonces, eh. el Alfa va a salir en la película Rápido y Furioso 9, a lo que se ve. Ay, Dios mío, no va a ver ¿Eh? que lo aguante. A lo que se ve, pero ahí salió en el Super Bowl. No va a ver quién no lo aguante. Ahí salió en el Super Bowl. No, el no, Alfa ya. dando pasos mientras el se Sellando. ¿Qué dijo el Apple? Que mientras minuto, el lápiz está un, durmiendo. Un, un minuto ¿eh? más y le daña la presentación ¿Eh? a Shakira y Pregunto yo. We. El Alfa está en cine, Rápido y Furioso 9, y el lápiz en su casa, tranquilo. <ríe> Se quillan los la lapicitas conmigo. Tuviera la red de la realidad. ¿Por qué me comen? Tuviera eh? los lapicitas ahorita más rápido hay que yo. Hay que hablar con el la... asno. <risa> ¿Con quién? <risa> Ah, con <risa> la cuál yeah, Los se van a poner más rápido que Richa. Richa, venga aquí. ¿Qué es lo que esta muchacha lleva con ese? Pero nada, felicidades para el alfa. Un, sal, eh. un saludo a DJ No que está por ahí. Sí, Uno le bien. tira por Instagram y sí. no quiere responder. No, aquí ya me lo lo le crack, ay, ay. No, no lo había visto bien. Ahora es porque no lo vimos. Aquí está como sí. encondidito en eh. no, <ríe> Señores, son pilares. Felicidades para el Alfa en esta película Rápido y Furioso 9. Señores, el mundo, como dice. Hay que hablar con el Alfa, un antes y después del Alfa, ya. No, dice que no me dije que... Está internacional. Pero, yo me gustaría saber de qué. Puede ser un cameo. Cameo, ¿qué se dicen? Cameo es como que cuando tú sales, aunque tú seas el tipo que pase el agua no porque Lo que sea, do está bien. yo cojo no está un cameo, bien. yo cojo no, está bien, yo, yo cojo hasta no, pasar, así, mira, caminar, caminar, no, caminar, caminar, así, fuá, ahí ya, salió camino que lo matan de una vez, una tradición y lo matan, yo soy muerto, yo quiero ser no, A mí me di un papel, ¿y cómo fue el papel? ¿Cuántos <risa> minutos tú duraste? <risa> no <risa> sé, yo llegué y tres segundos me mataron. <risa> <risa> sí, porque eso, no, eso no. pasa, fuera de coro, el, el movimiento urbano debe sentirse. Eh, orgulloso del alfa que estaba dando. ¿Cuándo es que el lápiz? Pasos. Yo lo voy a ver reconociendo. Hacia no, no, porque el lápiz, su arrogancia, no funciona fuera del país. Ay, Dios mío, señores, eso ¿Esto? que yo doy... Do la te van a comer. Pues, eh? ver, yo eh, yo, como, yo como eso. Eh. Bueno, yo soy fanático del lápiz, pero usted no puede ser tan arrogante. Usted a veces tiene que dejar fluir. En, en, en otro país eso no funciona. Dije que usted es fulano, usted no lo conocen A usted no lo dejan entrar. Ahí. Mira lo que hizo mucho la para. Mosa, para entrar a esa fiesta de Ronaldson, siendo parte de, tiene un equipo que lo va a manejar. Mira, cómete ese bizcochito, no te comas dos. Mira, vamos a moverte por este lado. Ven sí, por aquí sí, ahora. Okay. No, diga no que porque tú, eso no es a lo no, loco. Diga, no diga que una foto morrial. Yo no. llegué. Y Espera ya que ella se tire toda la foto. Entonces tú vienes una foto, fulano. El lápiz ahí, tú entiendes. <risa> no, ese es no. el problema. Y M, uno de los mejores, uno de los mejores ponentes de rap. Ya tenemos nosotros. Bueno, lo acaba y después quiere limpiarlo. Antes de irnos no a, ir a la pausa, saludo a todos los políticos que nos ven, porque ayer me di cuenta que nos ven. Y de verdad. Eh, Hubo uno que lo, se desafó un live. <risa> <risa> <risa> y lo vi una vez, un cature. ¡Pah! Velo ahí, lo está viendo. Por pues si acaso lo quita. ¡Pah! <risa> te te <risa> pusiste <risa> enchinchar a uno, pues, si, si, si, él me quería comer. Pobreza. Ayer yo vi a Juan Bocito. Que hizo una sesión de fotos y la publicó en Telenor. ¿Te él le estaba dando su bien. Él puso video, como 30 fotos. Él puso un, un, ¿cómo que se llama? un álbum de fotos en, en el comentario abajo de, de, de Richa y, y Jason. Un, un álbum de fotos. ¿Sigue diciendo ahí. que él no era pelea de no, no, yo dije que cuidado porque Juan Bosch no era de Leonel. ¿No era de Leonel? Sí. Ah, entonces yo estaba diciendo. ¿Y él no era que estaba protestando en contra de la gente de Danilo aquí? Sí. Entonces, ah, ahora ya de Danilo. Perdedista. ¡Ah! No no, no se sienta mal porque estamos hablando en base a lo que usted ha hecho y es así. Sí. Sí. Señores, vámonos a una paz y cuando retornemos tenemos un invitado especial con nosotros, un joven empresario. ¿eh? El, el, el, el, el, el, el presidente de la juventud del PRM. Mejor no comience a disfrazarme las no, no, cosas. Yo te, pre, te pregunto, ¿tú? ¿Tú, ¿tú eres parte de ese círculo? No claro, vale, te, te estoy informando. Esto quiere que me me con un disfraz. ¿Qué? tú que tú quieres vivir con es La semana un... está picante hoy un... hoy Jason el jueves si Siquio. señores vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos a Jason al otro es eh, cuando la agenda <ríe> cuando la, la agenda momento, te vacía esperemos. que va a venir ay cómo así? cuando la agenda